por la invitación y por haber aceptado la propuesta de la ponencia. Y bueno, también felicidades por, por este tipo por por de ver, ojalá se repita y es pues, que bueno, ¿no? estoy muy contento. Eh, lo que pasa es que bueno, yo quisiera decir varias cosas. La primera es que yo le había, yo le había puesto a, a la propuesta de esta ponencia, originalmente era y así, se, así está este, digamos en el, en el programa había propuesto el tema de Bolívar Echeverría y las ciencias sociales porque hay una suerte, bueno hay una, hay una, hay una objeción que se le hace a, a Bolívar Echeverría sobre, desde luego esta objeción proviene de la sociedad del de de corte positivista más o menos por, por ese lado publicada sobre que el discurso de Bolívar carece de una fundamentación sociológica. entonces sociológica. Este, incluso esa objeción la hizo un profesor del colloquio, Morella, y bueno, dice, bueno, quizás sea pertinente hablar de ese asunto, decir cómo este Bolívar Echeverría considera que es su, cómo caracteriza su propio discurso crítico y pues para, digamos, Contestar esta objeción, ¿no? O sea, Bolívar Echeverría no me interesa eh, trabajar sobre una descripción de los hechos de la sociedad capitalista, simplemente. Entonces pues por ahí iba a ese lado, pero luego pensé que ya que en este coloquio nos reunimos, pues puros trabajadores de la teoría crítica, como que no se insertaba mucho, ¿no? O sea, no venía mucho al caso esa discusión aquí. Creo que, porque entonces dije, bueno, la voy a cambiar, pero terminé el correo, no nada más es que no sé si ya lo viste. Sí, sí viste no, esa otra parte. La... Te lo mandé como a los dos días, la del, del primero. Todavía no... me aprobadas, aprobadas, la primera. No... Dije, no, mejor es como mejor, no es otra cosa. ¿no? Que me parece más este, conveniente. El... Eh, no eh, bueno, no. entonces dije, yo mejor voy a tratar otro tema que es sobre un problema. Eh, del, ah, bueno, pero también estaba la otra opción de hablar sobre pues, caracterizar los principales conceptos del discurso de Bolívar, ¿no? Pero pues dije, bueno, tampoco eso sería algo conveniente, porque pues, también aquí ver, supuse que, como ahorita tú lo acabas de decir, pues que ya era más o menos conocido entre nosotros, ¿no? Entonces dijimos, como que tampoco eso, y bueno, y, y eso es una de las ideas, es la pretensión de la tesis doctoral, ¿no? o sea, hacer una reconstrucción sistemática, que desde luego se tiene varios problemas, ¿no? Entonces, es una reconstrucción sistemática de eh, dos conjuntos conceptuales de Bonitz, que son el de la modernidad y el de la cultura. Bueno, entonces en ese marco es en el que se, están, están esos, esos trabajos, ¿no? Que a presentar ahorita, pero más bien ya como que al final de, de, del trabajo donde se intenta algo muy temerario, que es eh, sugerir cuáles pueden ser los límites algo ah, como lo que tú vas a hablar cuáles pueden ser los límites del de, de, de discurso de Bolívar ¿no? pues es muy difícil realmente, es un discurso bastante complicado, muy complicado y, y requiere bastante estudio ¿no? yo realmente me subí al carro como dicen de Bolívar hace poco tiempo y, bueno, tengo varias eh, una, una posición que puede volverse en contra pero, también, pero, pero igualmente no por ejemplo es que yo no conocí a Bolívar personalmente no, eh, no fui su amigo no le cargué su portafolio este, en fin es que eso, eso quiere decir que no conocí de primera mano su, su, su, su pensamiento entonces, eso me da muchas limitaciones porque entonces también resulta que para hacer la reconstrucción de sus principales conceptos muchas veces tengo que adivinar que, o sea, no, no todas las veces pero muchas veces porque Bolívar no siempre da la referencia de contra quién está discutiendo. A veces sí, a veces uno lo supone, pero otras veces no. Entonces, este, como yo no lo conocí personalmente, yo solo no, entonces eso me limita en ese sentido. Pero, por otro lado, eh, a lo que yo tengo, bueno, tuve acceso a sus clases, y un poco a lo que él decía en las lecturas con sus, con sus amigos, eh, tampoco su trabajo editorial, digamos, como editor. Entonces, ¿a qué me ¿Qué es lo que tengo acceso? ¿O qué es lo que puedo tratar? Pues los textos de Bolívar. Si no, si sus amigos y compañeros de, de cátedra no se deciden finalmente a escribir esto que estoy diciendo, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues entonces ¿qué, se quedará perdido, ¿no? Se Ya no es esa ¿no? Entonces, solamente... Eh, eh, Hola, entonces a ¿qué, qué me voy a sujetar, o sea, los textos publicados de Bolívar. Entonces, si nadie se lleva a cabo esa tarea, si no se construye una, si no se hace un archivo de Bolívar, Bolivia, ya lo ha comentado Fabián Silvestre, entonces, pues bueno, eso se perderá. Entonces, digamos, si de aquí a 100 años todavía sigue este mundo, este mundo capitalista, digamos o eh, bueno, el que, que sea, que todavía se estudia bien que nadie haya hecho ese trabajo de, de, de, de digamos, que hay que dar las bambalinas de los textos, pues entonces que estudiera por los pues, textos, pues, pues eso está claro, pues, se pone de, de, de, de, de mi lado, pues, por ese, de, de ese punto. ¿no? Bueno, entonces, este, voy a tratar ese problema que surgió, según parece, surgió en el coloquio Morel. Eh, que es una suerte, decía Jorge Veraza, que es una suerte de, de paradoja que surge de dos conceptos de Bolívar y Echeverría. Bueno, yo en ese momento, tengo que confesar que en ese momento yo no entendí muy bien qué quiso decir Carlos Oliva cuando exponía el asunto. Porque, ¿va? Este, este problema que voy a tratar es una discusión entre Oliva y David Moore. Pues Confieso que yo en ese momento no le entendí muy bien qué quería decir tampoco lo que contestó Aureliano, y tampoco lo que reputó Jorge de Daza, en fin, ¿no? La cosa es que ahí se, se, gestó, se gestó un discusión, ¿no? Que es que uno uno, un, un, un comentario sacarado lo describió o caracterizó como, como la, la querella por la revolución. Pero más bien, más, todavía más, sacarado, que se suponía que había entonces ya en ese momento los que estudiaban a Bolívar se habían dividido en dos bandos que eran los echeverrianos de la izquierda y los Echeverrianos de derecha. ¿Quién decía eso. No voy a decir quién Pero sí lo dijeron. ¿De cuál bando eres? ¿Cómo? ¿De qué bando eres? ¿De qué bando es? no, no, Ah. Creo que nada más lo dije para este. De ¿eh? Eh, no creo que sea de lejos. No era la del comentario. ¿no? Que había, lo que pasa es que se entendió que, que Oliva quería decir que la revolución ya estaba cancelada completamente. Y no. Y, y que David Moreno quería que se. Su idea era reivindicar pues, la idea de la revolución, en el sentido crítico de Bolívar Echeverría. Entonces, este. Por ahí va esa falsa comprensión que reconoce que también era mí. Una vez que ya vi detenidamente los videos, ya pues entonces que tomé las notas y tenía contar el asunto, pues, entonces, pues no, no, no era tal, ¿no? Pero sin embargo sí acarreaba otros problemas el asunto. Y ya ahí comenzó a discutirse. A ver ya, ¿no? Este, entre ustedes. <ríe> y yo, yo realmente no va a ser el espectador. Bueno, eh, entonces eso es lo que voy a tratar el día de hoy. Eh, eh, Quería hacer unos comentarios antes para intentar eh, insertar la ponencia, no, no, no mucho tiempo, insertar esta ponencia en las discusiones que ya se han generado. Eh, sobre todo, poner lo que decía Claudia ayer sobre eh, el asunto de que, eso lo dijiste en el recorrido, que había que tratar el asunto de la modernidad, Creo que había que casi que empezar por eso, ¿no? o sea, intentar este, a partir de una noción que parece que es común entre todos nosotros. Pero no, también pues pues, proceder a escalar un poco, ¿qué entendemos por, por, por ese asunto? Eh, y entonces pues tú decías sobre la, el cierto sentido mítico que hay en la idea de que la modernidad consiste en la secularización de los mundos de vida, de los mundos de vida encantados. Y, y bueno, yo ayer te comenté un poco sobre ese asunto, eh, recordando las, eh, este texto de Bolívar, eh, un famoso que se llama Las 15 tesis sobre modernidad, Modernidad y Capitalismo, 15 tesis, donde la tesis 4 habla sobre sí. el fundamento de la modernidad. Bolívar Echeverría, bueno, ahorita ya no es tanto, ya no nos cae tan novedoso el asunto porque transformó en dos décadas solamente en que se esta idea. Para Bolívar Echeverría, la modernidad no es eh, lo que lo que caracteriza, lo que, que, que es muy dominante esta idea, lo que caracteriza a Fabio. Además, siento poco, es de él. Está, está hablando de una recopilación de un poco, que no lo puedo En esto de hacer una suerte de, de caracterización etimológica del término, pues los primeros modernos son los primeros cristianos, luego pues, este, hay otra modernidad con, con el. Con el con la, con la querella de los universales y que luego la modernidad con en fin, y dice la Chevenía: lo que pasa es que modernidad solo lo podemos entender como un proceso totaliz totalizante eh, civilizatorio que, que tiene que ver con una suerte de reto que es la aparición de la revolución tecnológica en la primera, mitad, en la primera parte del, del segundo milenio dice, este, este fundamento que es una suerte de reto más bien para la humanidad, consiste en que esta revolución tecnológica proporciona dos posibilidades eh, nunca vistas para la humanidad, y que de hecho han permanecido reprimidas. ¿no? Por una de las figuras de la modernidad que después se apropia de esa modernidad. Y Entonces, eh, ¿cuáles son esas dos posibilidades, dice Borrigan? Son que la, que la aparición de, de una nueva técnica que revoluciona la producción, eh, posibilita la remisión de la escasez. Este este este, bueno, la remisión de la escasez. O sea, la búsqueda continua del pan de cada día. La humanidad sufrió por, no, eh, con, su, con su capacidad de producción no podía este, ir más allá y, y, y entonces vivió en la escasez permanente. Por un lado, la revisión de la escasez con la revisión de la técnica y por otro lado, la apertura de los espacios de libertad también dados por este, este fundamento. ¿no? Entonces, bueno, eh, nada más quería agregar ese punto para eh, la consideración de Bolívar Echeverría sobre la modernidad lo que es el fundamento, pero una de las figuras de la modernidad que es el modo capitalista se apropia de, de esta modernidad, digamos, primera, hacia el Renacimiento, ya es claro, y, y, y, este, y traiciona o, o reprime estas dos posibilidades de las de la ¿Cómo? Pues instaurando o instalando, instalando una, una crisis, una, una escasez eh, artificial. Por lado, y por otro lado, cancelando las posibilidades de esa apertura de libertad para que el, el, el sujeto social-político se autodetermine. Cosa que también comentó un poco ya sobre eso, ¿no? Cosa, eh, cuando decía algo sobre la diferencia entre el cristianismo de la etapa capitalista y el capitalista que le ¿En qué consiste? Pues que en la etapa capitalista el cristianismo anula totalmente la posibilidad de que el sujeto social se autodeterminen como comunidad política. Bueno, esas dos. Bueno, pues ya con eso quizás se incierte un poco más el asunto. Eh, luego, ah, bueno, y otra cosa también... Eh, que, se, que se ha comentado aquí es esta relación entre, entre, la, entre el marxismo o la izquierda o la revolución o la filosofía de la praxis y el fracaso de la izquierda misma lo ¿no? que comentaba este, Solgay Alejandro Bueno eh, entonces enseguida bueno de esta de esta paradoja eh, Tal parece que no hay tal paradoja, ¿no? Porque Jorge Veraza cuando habló de una paradoja, me estaba contestando las tonterías que yo dije ese día Y no había tal paradoja. ¿no? Más bien, eh, en lo que planteaba David Moreno, sí, sí hay una cierta paradoja, no tanto en lo que... Sí. Vamos a ver, dice a cada uno brevemente. No tanto en lo que decía Carlos Oliva. Eh, sin embargo, Carlos Oliva sí parte de una situación que, que, él, considera, que él considera paradoja, ¿no? para Carlos entonces los sujetos digamos los compañeros de, de esta los profesores de esta polémica pues son el profesor Carlos Oliva que trabaja en UNAM y el profesor David Moreno que no sé si ahorita trabaja en la UNAM pero es el director de, de la mitad es jubilado es jubilado sí. no es el dueño de es el dueño de la editorial mitad sí. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿por qué está paradójico? Bueno, para Carlos Oliva, lo paradójico está en el comportamiento a lo Bueno, no sé si me falte hablar un poco más sobre la historia de, este, de esta, esta parroquia. Bueno, ya se va a ir viendo en el transcurso. Eh, la, el, lo paradójico para Oliva está en el comportamiento de lo que en la actualidad tenemos. ¿no? Eh, hoy te voy a explicar en qué consiste que para David Moreno, en la necesidad, esto sí, esto sí es muy, su, su, su, su, su, muy, muy provocativo. Para David Moreno, lo, lo paradójico está en la necesidad de la constitución de que la crítica, de que la teoría crítica constituya trabaja en la constitución de un concepto crítico positivista de valor político. Cosa a la cual enviaría como tendencia el propio discurso de Bolívar. Lo que, lo que dice David Moreno. Bueno, entonces enseguida voy a intentar exponer la, la, la posición de, de Olivar Y bueno, solamente decir otra cosa sobre Uriba. El profesor Bolívar ha escrito en un libro que se llama Semiótica y Capitalismo, que Bolívar Echeverría eh, ha abandonado, ahí lo dicen con esas palabras, la jerga marxista, cuando se empieza a ocupar de estudiar la Una vez que ha fijado a la posición de lo que algunos han llamado el primer Bolívar Echeverría, que es el que dice cómo es el orden del discurso, a partir de ahí empezaría el abandono de Bolívar Echeverría, de la guerra dice Carlos Oliva, que no fue tan marxista, pero mmm, no habría que tomarlo, yo bueno, le pregunté, yo, bueno, ¿cuánto que quiere decir con eso? Y no tiene ningún sentido, digamos, peyorativo, ¿no? O sea, un, un rechazo de, de, de, de marco por, por parte de Bolívar Echeverría, sino más bien eh, una suerte de, casi lo entendí, una suerte de de elogio, a Bolívar, porque entonces más bien pasaría su discurso a tornarse en una suerte de suma, donde trasciende la jerga marxista. Entonces, al estar en esa posición, pues ya el discurso se enriquece y por eso es que se abandona la jerga marxista. Y esa es otra discusión que hay también, digamos, en el ámbito del de, de legado de Bolívar, de si hay tal abandono o no de la jerga marxista. A mí me parece que, que no hay tal abandono. O sea, si quitamos este, a Marx de Bolívar Echeverría, que se cae el discurso del Bolívar bueno. Eso hasta, hasta lo último que, que escribió. Entonces no, no habría tal cosa. Y bueno, sí lo decía, pues es un enriquecimiento, un enriquecimiento de su discurso, pero por razones específicas. Y, bueno, entonces este.. <coughs> Esto se está creando, ¿no? Un poco largo. Entonces, bueno, podemos poner la polémica por la revolución. Bueno, parto de dos preguntas intentar este, con lo que viene enseguida no responderlas sino más bien lanzarlas aquí y ver qué podemos hacer con, con, el, con el, ensayar las respuestas ¿no? las preguntas son ¿se necesita o no una nueva figura histórico-crítica de la revolución? ¿qué tienen que decir Marx y Bolívar Echeverría respecto a esta, respecto a esta nueva contingencia histórica que plantean el neoliberalismo y la posmodernidad. Mi pregunta, el neoliberalismo y la posmodernidad. Plantea esta contingencia una inadecuación entre la idea de la revolución que viene el discurso crítico de Marx y Bolívar, desde luego sus diferencias, y el despliegue histórico de la nación-estado. Como dije al principio, sí podemos constatar, ya que hay en, en, en los distintos eventos que hay sobre Bolívar y los trabajos históricos que han surgido en los últimos o sea, tres o cuatro años, una cierta, un cierto aspecto digamos donde se van tomando ciertas posiciones en las que yo propondría no sé si alguien ya, ya hizo esta propuesta yo propondría que, que, que podríamos organizar la comprensión de esa de, de cómo, hay, de cómo está trabajando o sea, Bolívar Echeverría a raíz de 2010 eh, viendo cuál es la posición de, de, de cada uno de los intelectuales, eh, muy reconocidos todos ellos ahorita pues hay aquí lo que yo conozco solamente, bueno, dos, tres. Eh, ¿Cómo podemos empezar a intentar una comprensión de, de cuál es su posición ante el discurso de Bolívar y Echeverría? Bueno, pues quizá viendo cuál es su posición ante el concepto de valor de uso, que para Bolívar y Echeverría pues, es el central, es el que organiza todos sus discursos. Entonces esto llevaría no solamente a ver cuál es la posición ante el, respecto del concepto de valor de uso, de Bolívar, sino también respecto de, de su concepto de Revolución. Entonces Ya con eso podría empezarse, quizá, a comprender un poquito cómo se va organizando esta recepción este, a partir de lo que Bueno, en presos interpretar como ya dije, Mendi, profesor Estefan, David Moreno, Carlos Oliva, Marco Orellano, Aureliano. Este, no sé si sobre la doctora Silvana haya hecho algo sobre el asunto de Bolívar y Echeverría, la verdad desconozco. Pero, bueno. Eh, entonces, sí. Bueno. Entonces, este. Las, quizás las conclusiones de Oliva y Moreno podrían ser. Podrían ser que hoy, el día de hoy resultan inoperantes, dice Villa Oliva resultan inoperantes pero ya no lo dirán en todas semanas ¿no? semanas resultan inoperantes la, eh, eh, la idea de la revolución es inoperante el día de hoy ¿no? lo mismo con cierto de pues habría que hacer algunas correcciones o modificaciones o desarrollos ¿no? unas derivaciones como estábamos está de decir hoy eh, dice, dice Oliva que a él le interesa trabajar en la línea una línea fundada por el propio Bolívar, que es más bien desarrollando los conceptos y no tanto este, pues nada más trabajando para ponerlos en operación. Pero dice Bolívar, desarrollándolos, trabajando con ellos de forma rigurosa, pero eléctrica pero también. O sea, que toma distancia, ¿verdad? Por eso es que dices este, eh, que son inoperantes, pues, en incluso el concepto crítico. Porque Bolívar Echeverría trabaja el concepto de revolución, el concepto que tiene el discurso burgués, pero el concepto que tuvo el socialismo soviético, pero también el concepto crítico. Una vez ya que se ha desembarazado la, el pensamiento de la izquierda, del socialismo soviético. Entonces todos, todos son inoperables. Desde luego, los dos primeros no hay duda, no pero el, el último es el que causa, creo que, pues cierto, cierto el discurso. Entonces, no son inoperantes, está como que quedaron planteados al final por Bolívar y Echeverría. Querer regresar a ellos resulta, en la recupera, resultaría en la recuperación de ilusiones el día de hoy. Pero David Moreno, por, por su lado, eh, cree que en Bolívar, el discurso de Bolívar y Echeverría, la idea de revolución nunca perdió su vigencia y su importancia desde los primeros escritos, desde la tesis, bueno, esto yo lo digo por mi cuenta. Desde la tesis de Bolívar Echeverría en la Universidad Occidental de Berlín, hasta desde ahí, tesis? su tesis de, de, de, de, de, de, de Magisterats, en la Universidad de, de Berlín. ¿De qué? La tesis de Bolívar sobre eh, la, la, la revolución en Latinoamérica, de 1900 y tú lo numeras en, el, el, tico, en, el, ¿En el, la bibliografía de libro sobre Bolívar No, esa tesis no existe Perdón que te dejo la tesis de Magister Arts sobre la posibilidad de los movimientos revolucionarios en el tercer mundo. Eh. Bueno, eh, incluso si quieren, bueno, suponiendo que no existe tanto sí existe pero, podemos ir, bueno, incluso desde para no entrar en esa polémica de unos, unos años después, desde su trabajo a la muerte de hecho, Ya desde ahí, este, gravita, a veces muy claramente, a veces este, no tanto, eh, la, la idea de revolución en el discurso de Bolívar. Nunca habría creído su vigencia, según dice David Moreno, eh, pero habría que criticarlo de verdad. Incluso es la intención que hace Bolívar en el texto modernidad de revolución. Al final dice, o sea, hay, que, hay que tener un concepto de revolución adecuado a, la, a las instituciones de la época por su parte el concepto de valor de uso requiere, de un, de, requiere no, no, no de su remisión como propondría Oliva por razones que puede ser en algún, en algún momento, sino de su completamiento, entonces ahí estaría esa, esa polémica, es más o menos previamente dicha la polémica entre tal como la veo en estos hoy, entre David Moreno y Pío Oliva entonces, bueno, no sé si tenga que decir algo sobre la relevancia de esta, de, esta, de esta suerte de polémica. Creo que la podemos dar por obvia, ¿no?, su relevancia. Bueno, pues este, este no está muy Entonces, es importante el asunto. Bueno, entonces, en el que viene enseguida, intentar caracterizar. Bueno, entonces, lo de Oliva primero. De Moreno, un poquito menos. Porque debo confesar que la, la, el argumento de David Moreno es muy complicado. Y ya quizá más linda para ocuparme de él, de este, no sé, de él. o sea, nada más ocuparme de él en la ponencia del día de hoy. Entonces pues voy a tratar más de sus conclusiones, al, al, al, al caso que quiero alcanzar. Y no voy a centrar un poquito más en lo de Oliva, que creo que entiendo un poquito más de lo que me Y aparte de que pues ya he visto los problemas que hay, pero no creo que, que ya... Yo soy es un temerario, ¿no? me atrevo a ciertas cosas y le miro aquí. Eh, creo que hay ciertos problemas en lo que está planteando Carlos Ortega. Quiero hablar Sobre todo, en, en, en que habría que hacer un estudio más profundo de las formas en que opera, por ejemplo en México, en que está operando el desmantelamiento del Estado. Y cómo es el desmantelamiento del Estado, Influye, influye en el mantenimiento del complejo mítico del que habla Bolivia. ¿De qué manera? ¿Y ¿Cuáles serían los fenómenos? ¿Y, y si hay nuevos complejos míticos que se están constituyendo? Igualmente, ¿no? En este momento. Bueno, hasta allá no alcanzó ese día Profesor ya tiene algo, Carlos carro sobre eso. De lo que, lo que, lo que, lo que. Bueno, entonces, este, dice Miguel, que parte, me interesa partir de un, de, una, de un hecho que ve en la vida contemporánea, pues es que es parado. Eh, remite a hacer revueltas de otros eh, para el concepto de, la, de movimientos alotrópicos y dice lo siguiente la existencia actualmente ocurre en medio de movimientos alotrópicos que dice Carlos Oliván lo define como un movimiento dentro de una sustancia o sistema en el que lo que se mueve sufre purificaciones pero no transforma la estructura Ese es diferente del concepto químico ¿verdad? Pero no he toda referencia al personaje de que se, ve, que se ve esta característica. Eh, y, y dice Oliva una situación similar con su personaje el carajo que hacía polvo alotrópicamente. Eh, dice una situación similar a estos este movimientos alotrópicos se vive en el mundo actual todos generando movimientos alotrópicos, pero dentro de una situación inédita ya que la estructura, la estructura no existe. Pues para intentar dar esta paradoja, eh, Carlos mmm, Oliva, la eh, de los movimientos antrópicos a, a, a la de una revolución sin agente localizado, que por lo tanto, pues, ya no, sería, no, no habría quién la, la podría hacer. Bueno, el, cita seis, seis textos de eh, Oliva: A la izquierda, Máximo Historia Hoy ser izquierda hoy, dónde está la izquierda el 68 el mexicano en su ciudad y la modernidad y la antemodernidad de los mexicanos eh, ahora, eh, dice, dice como comenté hace un momento Oliva dice que hay que trabajar que él trabaja, pero como que a contracorriente del entrenamiento académico en su manera esta rigurosa, sistemática, pero ética ¿sí, no? Eh, no estamos preocupados por eso resulta así como un poco escandaloso pero yo veo otro problema también, ¿no? en esto de citar a Bolívar, que es un problema muy difícil el asunto, porque para hablar sobre un tema de Bolívar, un concepto de Bolívar, se requeriría considerar todo su discurso. Tampoco estamos entrenados para eso. Estamos entrenados para hablar de un problema y sentarnos aquí 20 minutos a, a discutirlo, pero esto de venir a discutir un tema un problema de Bolívar y, y, y traernos toda la obra. No, pues se mantiene un curso ¿verdad? o un una un Me quedan sin duda. Bueno, entonces, bueno, voy a ir rápidamente. Carlos Oliva empieza a hablar de que para Bolívar Echeverría, en el texto con la densa hay un hay, hay un entramado o un aparato mítico, la trilogía mítica que le da realismo a la política moderna, que se compone de tres mitos, eh, la revolución, la nación y la democracia. Lo que pasa es que este, esta tipología mítica está sostenida por una situación, por un contexto, palabra aburrida, pero que tiene cierta utilidad, está sostenida por una cierta situación en el Estado, pero, pero es, la cosa es este, de, de ir de vuelta, ¿no? está sostenida por, el, por la situación del Estado capitalista moderno, pero a la vez la trilogía mítica le da sentido a ese Estado, le da un sentido exclusivo que Bolívar Echeverría lo considera mítico. Entonces dice, dice Oliva, bueno una vez que hemos entrado en esta situación del siglo XXI de descomposición del Estado, entonces ya no ya no hay eh, manera de que haya ese sostén, digamos por parte de la concretud social eh, de, de, de ese tipo. Entonces pues ya no ya hay más posibilidades. Por eso es que también desaparece la posibilidad de la revolución. Pero la cosa es que en un primer momento Oliva se lleva entre las, entre las, entre, entre las patas, como dice el dicho. Todo, todo concepto de idea de revolución. Más, en la segunda parte de su ponencia dice, si no, lo que pasa es que en, la, en los márgenes todavía queda una cierta posibilidad de que, de que ese mito funcione, más no perdón, no, no de que el mito funcione, sino de que la idea crítica de revolución funcione. Bueno, eso, eso, eso es lo que, básicamente lo que, lo que dice Oribe. Entonces, repito, eh, no hay posibilidades de revolución porque... Por, la, por el desmantelamiento del Estado está hablando más que nada de México ¿no? por el desmantelamiento del Estado entonces pues este, la revolución el día de hoy no es claramente otra cosa más que un objeto de mercado y, y muy lucrativo, además su obra eh, bueno pero entonces la cosa es que en los márgenes como en el caso de México sí había la posibilidad seguro, ese, la de que tuviera vigencia la idea crítica de la revolución entonces eso, yo veo ciertos problemas, ¿Qué les parece? Pues que habría entonces que estudiar un poco más a fondo para caracterizar cómo esto que opera aún, en qué condiciones opera, puede operar aún, esa idea crítica de lo que tiene en el margen, en el caso de México. Pero lo que pasa es que esta caracterización del mundo, del sistema mundo como margen centro, también es que habría que este, ponerla en duda, ¿no? porque es una serie de implicaciones y un paso comentante de uno a otro y no hay una organización Digamos, por ejemplo, bueno aquí un querente un poco las colonias, pero hay colonias que son, digamos, centro, y otras que son periféricas, o también en el sentido que se le da el término, ¿verdad? De, de, de, de, en cuanto al desarrollo capitalista y a la distribución de la riqueza. Bueno, es lo que dice Carlos Oliver. Luego, eh, David Moreno, para no extender mucho el asunto. Eh, ¿Cuánto me queda? ¿Dos minutos? Dos <risa> minutos. Intolerancia. bueno y lo que pasa es que yo llegué bien temprano bien. Eh, no sé, no tengo por eso. para empezar bien para David Moreno Bolívar Echeverría nos estaría invitando en su, en su, sobre todo en el, en el texto de modernidad y evolución eh, a, a desarrollar un concepto como dije positivo crítico de valor de uso que vendría a completar el concepto crítico-negativo que ya había tratado Marx con Aparentemente es el objeto central de todo el estudio. Eh, no como tal, no como valor no de uso, sino ya subordinado como valor de cambio. ¿no? Entonces, este, ante esta situación de descomposición y de corrimientos este, del Marxismo, dice, dice Moreno Soto. Bueno, pues entonces quizá lo que me falta para hacer esta tematización a la que nos invita Borriba al final de, de Modernidad y Revolución, eso de, de construir un concepto de revolución adecuado a la contingencia de la época, ya tal de contingencia del 2015, eh, pues es hacer esta tematización positivista del concepto de, de, de valor, valor de uso. Y digo, bueno, no sé cómo se podrá hacer para hacer ese asunto. Eh, porque podría ser entonces que tendríamos que hacer la tematización de la ruina que produce el capitalismo. No podría ser. O sea, ¿qué es lo positivo? ¿Qué son los hechos? ¿Cuáles son los hechos resultantes de ese dispositivo? Pues la ruina. Este, esta, esta combinación esquizoide de progreso y devastación. ¿Qué podría hacerse? Bueno, pues, según lo veo en ese momento, pues, así tiene este sentido, ¿no? Eh, a partir de ahí, intentar, ser, eh, intentar eh, este concepto de ruina. Desde luego que no, desde luego no, yo, yo, yo, yo entiendo intentando articular, o bueno, sea, algo no postular, de por hablado de cómo no se pone aquí, no, sino una suerte de articulación. Bueno, espero no haber dicho este, claramente las cosas. Entonces Seguimos con la audiencia de Carlos García Calderón. Bueno, al final, lo hacemos como mañana, porque al final empezamos la, la, la discusión, las preguntas, eh, comentarios, etc. Pues, seguimos con Carlos eh, García Calderón, Él es maestro de la Facultad de Psicología, ¿no? aquí de la Universidad Autónoma de Quereta. ¿no? ¿No? ¿Ya tienes aquí un buen? ¿También estudiaste? ¿Tienes otro lado, ¿verdad? No, la maestría. ¿La maestría? No, no, no. no, nuevo, es que... Soy joven. Sí, no está Pero no. Tenía esta idea de equivocarme. Entonces, Carlos va a hablar de apuntes sobre el problema de la cultura. Bueno, para alguna cosa, vamos a decir, todas las clases de tu edad. Sí. Sí, gracias. Gracias, gracias, No, pues, eh, gracias a Estefan, un gusto estar aquí con usted. Una disculpa de no poder estar, igual vale encontrar a Aureliano y a Estefan después de bastantes años. Eh, gracias. Eh. Cuando era estudiante en, en la licenciatura de Estefan, comenzó a, a Claude Lanzmann de los noventas y vimos la show vino otro transmo a Greta y entonces vimos esa película de fue como mi primer acercamiento pero siempre estaba como si Auschwitz si era un problema nuestro con ¿no? ¿no? toda esta moda ¿no? de la filosofía postmoderna y todo el pensamiento posterior a a Auschwitz eh, después la volví a ver con, con, con Nachman ya en el Instituto 17. Que también allí encontré a Estefan, ¿no? pero después ya habían pasado muchos años ¿no? de, de ver la Shoah y siempre eh, fue como importante para mí y, y porque fue lo que me, me llevó como hacia leer la teoría crítica pero luego como a recuperar los textos de, de Bolívar Echeverría. Sí, en, en la Facultad de Psicología, en el área de Psicología Social, que es mi entero de clases, eh, hay un seminario que se llama Subjetividad y Psicoanálisis, y en el sexto semestre, y en séptimo semestre sí se llama Seminario de Teoría Crítica. Entonces, después se revisan textos. Y, este, pues tanto Natalia, y Sánchez Vázquez, René Adorno, Bolívar de Chicagrin, ¿no? que trabajando ahí hace, hace un tiempo. Eh, entonces, bueno, pues les voy a leer un texto y siempre, bueno, hay, hay un antecedente siempre ¿no? con el asunto de, de la obra de Freud en relación con, con el marxismo. Primero, en los años 40, como ustedes saben, pues dije eh, like, pues era militante ¿no? del Partido Comunista y a la vez pertenecía a la Internacional de Psicoanálisis. Hay un libro muy polémico de Wilhelm Reich que se llama Materialismo Histórico y Psicoanálisis. Y Reich eh, suelta cosas muy, muy extravagantes, ¿no? como decir que, que, que el psicoanálisis solo sobrevivirá en el socialismo. ¿no? <risa> ¿no? Eh, a Reich, pues lo corren del Partido Comunista. Y también recorren sí, de sí, la sí. internacional de psicoanálisis, pero tiene mucho éxito, Ray, su obra en las contraculturas norteamericanas. A qué voy con esto, ¿no? porque los primeros críticos del psicoanálisis me parece que vienen de la parte marxista. Eh, en distintas vertientes, ¿no? Ya Bartin en el 27 había acuñado el, el término de freudismo. Eh, los rusos querían todas las vanguardias, ¿no? Es hubo una propuesta en que el psicoanálisis fuera un modelo educativo. Bere que era la editora, ¿no? El modelo ruso era muy directora de Freud. Entonces ahí compiten, ¿no? Tanto Vygotsky, eh, Makarenko y Freud como modelo educativo. Obviamente, para el modelo ruso, pues el niño tenía que saber sembrar papas y a lo mejor era cuando un fusil. Y entonces Vygotsky, con su idea de pensamiento y lenguaje, pues era muy sofisticado. Y Freud, lo que nunca aceptaba el, el marxismo en, ese, en los periodos 20, 30, 40 era su idea de sexualidad. ¿No? Porque recordemos que en ese momento la homosexualidad es una aberración del capitalismo. Hoy la salida del closet, como paréntesis, quizá tenga que ver con el mercado y no con los discursos del activismo sexual. Es un paréntesis, ¿no? Pero entonces, siempre hubo este acercamiento, ¿no? En el caso de Richard Wright, y entonces, obviamente la presencia de Adorno, de Heimer, ¿no? En América, después de la, de la guerra, y principalmente de Eric Fromm, Eric Fromm da clases en la UNAM. Eh, Eric Fromm da clases en la UNAM y este, formó gente a Ramón de la Fuente Padre, eh, fue maestro de... de perdón, fue el discípulo de Eric Fromm de ahí su idea del Instituto Nacional de Psiquiatría porque tenía una idea de, de la salud mental como un problema social y eso era una herencia de Fromm. Pero, ¿a qué voy a estos contextos? Mientras Estados Unidos tiene las, las contraculturas en una confusión que hizo origen raico ¿no? eh, y la idea de juntar la idea de revolución con lo sexual, esto así les cayó como anillo nivel de todos contra todos, ¿no? comunismo de los cuerpos ¿no? y el uso de sustancias, ¿no? porque era juntar a, a, a la idea de revolución de Marx con lo sexual de Freud. Ahí hay, hay, hay un error de Wilhelm Reich, ¿no? porque la verdragung, que es lo que Freud dijo como represión, no era un asunto de represión, de censura o de sometimiento del Estado, ¿no? como lo podría decir el marxismo, como una estructura. Sino que Freud decía que había una recesión de representaciones psíquicas. ¿Sí? Pero esto que culturalmente escuchamos no se reprima sexualmente es muy virgen ¿no? Como esa idea, si la sexualidad y lo inconsciente nos emancipara. ¿sí? Tiene mucho éxito en Estados Unidos, ¿no? mientras en los 60s, este es otro paréntesis, ¿no? porque. Eh, nosotros sabemos que no se leía tanto a Marx ¿no? durante el 68, aunque ya está, se leía más en Marx a Marta ¿no? Se leía en Marx como una versión mucho más atroceriana Pero mientras la América era como Fredo Marxista, sí en la escuela de Frankfurt, ¿no? con un guiño hacia afuera, ¿no? eh, pero eh, a la versión de Wilhelm Reich, en, en el caso de Francia en los 60, ya había un marxismo laconiano, vía Althusser. Me parece que son dos momentos eh, distintos, ¿no? Eh, disculpen el, el exceso, pero hay, hay marxistas la cara, ¿no? Este, ¿eh? Muchos, ¿no? <risa> ¿Eh? No, muchos, muchos, ¿no? Porque eh, eh, Alto Cerro este, pues, ¿no? demasiado a Lacan. Todavía hay pleitos actuales entre los discípulos de Lacan y los discípulos de Alto Cerro Que menos se sé, tenían no, a luz. De por qué Lacan este, no atendió a tu ser, ¿no? hasta la fecha. ¿no? Pero entonces siempre hubo como este después ¿no? del, del, del psicoanálisis, aunque me parece que la recepción de la obra de Freud ¿no? y de Marx tiene esta, esta diferencia. Cuando digo que en Francia en el 68 ya hay un marxismo Lacaniano, a tu ser. Eh, que este, tiene muchos problemas para publicar un texto que se llama Freud y Lacan. ¿No? Sus, sus amigos feministas decían: Pues eso es psicoanálisis, muy bien, no lo vas a publicar. Este, no? Pero es un texto importante, ¿no? porque lleva a, a la hora de Lacan como ¿no? autor estatuto. Pero sí me parece que el psicoanálisis, sobre todo después pues, en los 70, fue como una emancipación para muchos marxistas. Hay muchos psicoanálisis marxistas en Argentina. De, o gente ¿no? como Robert Daniel Dufour ¿no? ligados ¿no? a los movimientos de, de, de París de 68 ¿no? al igual que gente, ¿no? como un asunto casi emancipatorio pero siempre les queda el fantasma y hay, hay una respuesta por ejemplo muy interesante que es un poco como trato de abordarse que por eso ahorita Bolívar eh, hace este paréntesis porque un poco el psicoanálisis de ¿no? Freud hacia, hacia este tiempo, porque eh, Lacan es una respuesta a la que se tiene en su época. pero ¿no? ustedes se recuerda pues, que Lacan señala cuatro formulaciones: el ¿no? discurso del amo, el discurso del la el discurso del el discurso del analista, y a la vez, este, como el discurso del capital. Esto ha sido muy censurado ¿no? por su mismo libro, por por o por eh, Diana Rabinovich, que la traductora de Lacan a la. y también ¿no? en el de la de Argentina, porque ahí hay, hay censura eh, con Diana Rabinovich y con Milea, porque quitan precisamente el discurso del capital, ¿no? que es una respuesta de Lacan contra el Ducé, el marxismo de su época. Porque entonces ahí Lacan ya dice otra cosa, ¿no? que en lugar de que el trabajo aliena, y, o estas superestructuras, dice que para Lacan el capital va a ser un significante, y ese significante hace que lo ¿no? También es una respuesta al 52 de, contra Relex y Guattari, en este texto, ¿no? el, el, el antiedipo, ¿no? que se llama esquizofrenia y capitalismo, porque no es plantear una sociedad esquizofrénica, ¿no? porque esto era como dejar de lado la idea neurológica de Freud, ¿no? un, un ciudadano que le reclama el Estado y estén en una constante neurociencia. Hablando de un poquito, ser revolucionario se ser un gran neurótico. que o sea ese choque de equipo contra el Estado. Entonces, cuando Deleuze y Guattari plantean esto, ¿no? que hay una crítica muy importante y nos decían el inconsciente se volvió un valor de clase, Entonces, la, la clase media, el pequeño cogué sabe que tiene un inconsciente, un alivio, y es preciso saber usarlo. Y se volvió un, un valor de clase pero por otra parte plantea una sociedad esquizofrénica, ¿no? que era un poco la idea de Deleuze y Guattari como para plantear, que después van a recorrer muchísimos filósofos modernos, con la idea de que la sociedad es esquizofrénica. Yo pienso en filósofos como Dufour, ¿no? o el mismo Cissec, ¿no? que hacen tanto bien, precisamente a la hora de Lacan, pero tiene que ver con este discurso que hizo Lacan sobre el capitalismo. No es que sea una eh, sociedad esquizofrénica, sino que la búsqueda por el capital, que es lo que nos vuelve inscribido todos. como todos en, esa, en ese deseo que nos lleva hacia allá. ¿no? Pero bueno, ¿sí? voy bien. Un poco por qué el problema del psicoanálisis y, y Freud este desplazamiento contemporáneo. Entonces, bueno, apunte sobre el... el quería hacer este apunte, ¿no? porque siempre hay no sé, del psicoanálisis con el marxismo, actualmente eh, los estudios culturales en, en Inglaterra eh, ya han dejado atrás la figura de Crane y de hoy toman a Lacan, ¿no? hace poco estuvo aquí eh, Aaron Parker, que está también trabajando en la facultad de Bolivia, y, y, y viene ¿no? a presentar las este, cuestiones así ya, marxismo lacaniano, pues, porque están usando ciertos conceptos, relación con, con esta forma de ver el capital, es un capital que disquicia, no que alivia, que es el día de la propuesta del 73 de Jacques Pero bueno, entonces en el, a lo mejor mi propuesta es muy forzada, yo he pensado mucho, pero sí encuentro que hay muchas sugerencias veces en, en, en Bolívar, decía Freud, ¿no? sí, sí. Eh, pero sí lo utilizan. Eh, hay vocablos ¿no? eh, que me permiten a mí, me traté de hacer esa propuesta. Pero a lo mejor es forzado y me gustaría que al final lo, lo comentara. Apunte sobre el problema de, de la cultura, Bolívar y Chivarría frente a la propuesta freudiana del de malestar en la cultura. Eh, Freud decía que el malestar en la cultura dice que, que el hombre que busque el poder, la riqueza y el éxito se va a extraviar porque son falsos raseros. Como si da un pasito más, me parece, ¿no? Está ese el asunto del poder en Nietzsche, la riqueza en Marx y el éxito que a lo mejor sería como una categoría mucho más pragmática y muy contemporánea, ¿no? La idea del éxito. ¿Qué cuáles son dos epígrafes? Las víctimas reclamadas por el proceso técnico se nos parecen necesarias porque se adecuan a nuestro tipo, es decir, al tipo de trabajador, pues de los Las primeras hazañas culturales fueron el uso de instrumentos, la domesticación del fuego y la construcción de viviendas. Fue. Si pensamos la obra de Freud y Marx, como referencia al interior de la teoría crítica, es decir, la denominada escuela de Frankfurt recuperó la postura crítica al interior de ese conjunto de obras, ¿sí? serían como bien nombró al la obra de dos niños a los que el siglo XIX no esperaba. Es decir, la razón occidental le hace pagar un sin padre. ¿no? Una, una cita de los. Aunque si ubicamos el problema de la crítica, me parece que es un elemento fundamental, común el trabajo del filósofo Bolívar Chevalier. Ya se ha visto comentario de, pues, de este cruce, como de los marxismos y, y el psicoanálisis. A veces pues, parece que es como un, un matrimonio fracasado en términos eh, teóricos, pero el, el reconocimiento de Adorno, pues, o de Jorge Jaime, sobre todo Marcuse, ¿no? con poneros y Civilización, me parece que ahí sí es fundamental, me parece que, que ellos tenían la claridad, no de hacer un psicoanálisis aplicado, sino de tomar el espíritu de la obra freudiana en tanto crítica de la cultura, y Freud como un crítico de la ilustración que eso me parece que es un elemento que está al interior del texto de Freud. Y decíamos la, la, la influencia del caso de, de Freud ¿no? y su estancia en México, les pues, cuento un paréntesis muy rápido, y eh, también para <risa> trae un poco en esta idea de, de las Américas. La, la Facultad de Psicología de Querétaro se, se funda en 1967, y no, no hay muchas en el país, nada más está la UNAM, y recientemente Jalapa es decir, de, de aquí hacia el norte no había absolutamente nada de psicología y entonces el, el, el, direct, el rector de esa época era el poeta Hugo Gutiérrez Vega era muy ecléctico, ¿no? es, es, es el poeta, el, el personaje de la cultura mexicana y entonces eh, hay un, el primer director que se apellidaba por es muy ecléctico o sea, no había quien claro, ni facultad de filosofía ni facultad de medicina ni de sociología nada de eso, ni medicina entonces digamos que esta facultad en la que yo trabajo es rara, ¿no? en el centro del país porque el eco era la apesta todavía ¿no? porque era freudomarxista o sea ese es como el espíritu con el que crece la, la facultad ¿no? ahí se enseña freudomarxismo pero antes de la facultad Viene una psicóloga de la UNAM, la central para todos los que son de fuera, hoy está ahí donde la biblioteca del Gómez Molín, esto es 1965, y llega la primera psicóloga a Querétaro, repito, sin facultad de sociología, sin filosofía, y, y viene, va al pueblo queretano a ver que es una psicóloga, ¿sí? y, y la, la muy perversa se equivoca y, con los chicos de prepa, de la UAC al leer el arte, le llama a Eric Freud. Uf, al día siguiente va a la sociedad queretana para hablar con el gobernador para que la cobran de la ciudad. 1965, que porque venía a, a, a pervertir a las juventudes queretanas. Eso no ha cambiado mucho en el centro del país. Sí, pero repito estas batallas porque me parece que el texto de Freud y de Marx tiene una... Recepción difícil en la cultura mexicana. Algunos que fueron mis maestros tuvieron pleitos con la iglesia, la iglesia católica hizo marchas aquí en contra de la facultad, y no al pansexualismo. ¿no? Porque se empezaba a leer a Freud en 1967, y entonces era esa afronta esa ¿no? de la sociedad frente al texto de Freud. que parece que, que también, por eso decía ¿no? que en el movimiento de 68 se leían referencias ¿no? tanto de psicoanálisis, una versión mucho más cercana a Virgen Olaeck, y un marxismo también muy sindicalista, me parece que era un marxismo muy, muy cercano a los sindicatos, ¿no? No, no a la teoría crítica. Sí, o sea, es, es, es. Eh, Este maestro de la UAM eh, que ha documentado Enrique de la Raza, ¿no? que apuestas que el marxismo entró eh, no por las facultades de filosofía, sino por eh, las facultades de agronomía en el norte del país, y después Chapingo, no y entonces era una lucha no tan sindical ni, de, eh, ni por los derechos laborales, sino por el derecho agrario, por el derecho al campo y la tierra, ¿no? esto documenta enrique de la, de la Garza, ¿no? que el Anarro, el Saldillo, el mismo de Monterrey, en agronomía. Chapingo son los primeros lectores de Marx, ¿no? ya después se traspasa hacia las facultades de filosofía, primero en de economía, después hacia filosofía, porque vean, voy a este contexto porque pues es 1967 y de aquí al norte del país no hay facultades de filosofía, ni de psicología, ni de sociología, menos de ciencias políticas. Entonces me parece que esto es muy importante para de repente esta idea de la América en que estamos parados, ¿no? ¿no? que, que, que seguimos siendo como jóvenes ¿no? me parece pertinente esta, esta discusión ¿no? que de repente esta parte del lugar nos aloja a otros lugares ¿no? sin, sin ver el, el, el territorio no vemos ¿no? corren a la psicóloga de Querétaro 1965 ¿no? por leer Afro ¿no? y muchos años de eh, de leer a, en la facultad se leía Freud y a Marx ¿no? efectivamente ¿no? y tuvo que ver mucho el, el exilio tanto chileno como argentino porque eh, muchos eh, maestros venían de allá y que también es así un poquito como el psicoanálisis ¿no? y, y toma un poco de fuerza en el caso de América ¿no? en fin eh, personaje ¿no? conocido por usted Néstor ¿no? Blasqueda ¿no? Y el ¿no? por la dictadura del 73, muchos personajes, ¿no? y tenían eh, de jóvenes pues una formación marxista, ¿no? de Beatriz Aguares, gente que venía como militando, ¿no? que salió en el 73 ¿sí? de Argentina. ¿no? Son momentos son donde ¿no? hay una conexión pues, ¿eh? también del marxismo y del psicoanálisis. Ustedes saben en Argentina. En el, en la dictadura se prohíben los tratamientos eh, psicológicos y psicoanalíticos para que a las personas. Y todo lo que pudiera pues, Marx era pues, persecutor, ¿no? salvo las ciertas ideas que tuviesen que ver con el comunismo. Ok, en textos como La modernidad de lo rojo o Definición de la cultura, Bolívar Echeverría deja de lado el vocablo de, de la cultura como adorno político. En la textualidad del libro encontramos a la cultura, repito, no como una categoría muerta, sino como algo ligado radicalmente a la experiencia y al problema de la identidad. Es decir, en las páginas se muestra la experiencia de situarse y de transitar sobre la cultura. La experiencia cultural como un asunto histórico, por lo tanto es social y de manera simultánea, o bien podríamos pensar la experiencia cultural que se vive en el ir y venir de las incertidumbres y de las certezas. A la vez, el texto, de una forma pertinente, integra el problema de la temporalidad de una forma no lineal, pasado estuvo presente, problema, eh, que se ve ahí ya la influencia de Hegel Biblioteca de Una problemática rezagada y olvidada por los ecos del positivismo lógico. La integración de las categorías de espacio y tiempo son de suma importancia para interpretar nuestra cultura a partir del cotidiano y a veces con algunos fantasmas de la historia como una circunstancia. Lo moderno y la modernidad son un en la travesía intelectual de Bolívar Echeverría, ya que hay categorías expuestas ligadas al acontecimiento propiciado por el hecho de estar inscritos dentro de los vericuetos de la cultura. Pareciese que como primer intento de reconocer la propuesta fluvial en relación con la de Bolívar Echeverría, y y le encontramos con el problema de ellos. Cito a Bolívar y sus vicisitudes. Cito a Bolívar Echeverría. La función procreativa, por ejemplo, gracias a la cual se dan las fechas de la función instintiva, ¿no? que lo que hagamos uno un, un no, el de función es, eh, es un fantasma freudiano, lo vamos a encontrar en las ciencias sociales. Ahí hay un problema de traducción. Eh, López Ballesteros, que es quien hace la primera versión de, de la obra de Freud, la petición de Ortega y Gasset. Instinct, en el, el triefe en alemán existe el triefe ¿no? que es como movimiento. ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Eh? Bueno, está, claro, está es poder, sea, como, impulso, ¿no? como impulso, ajá, pero está el instinto que si sí es eh, un instinto, pues. O sea, nosotros, ¿no? Entonces está la idea de instinct y de triefe eh, Freud habla de las dos. Entonces cuando decimos pulsión, ya es una versión La ¿no? Lacan traduce el triel como pulsión. ¿Sí? Esta es la diferencia con la versión de Amor Rorto, del 76 de Echeverry, con la de los 30, finales de los años 30 de Ortega y Gasset. En este caso, América Latina, vamos a decir que es López Vallesterizada ¿no? es decir, Saramago, Monsivaez, Paz, leían la versión de Biblioteca Nueva. ¿no? donde surge esta idea de instinto de vida de instinto de muerte ¿no? que es un problema teórico al interior del psicoanálisis ¿no? porque entonces ahí pega el cierto marxismo ¿no? porque es si la cultura puede regular los instintos ¿no? la cultura pudiese dominar los instintos pero lo pulsional no se puede domesticar es decir, lo, lo, lo pulsional de ese trío es como sí, porque es algo precisamente que tendría que ver con el inconsciente no tanto el instinto. Entonces, casi todo el psicoanálisis que hay hasta el 76, 80, apela a la versión del Biblioteca que es una buena versión, es mucho más literaria, no, no tan técnica como ya después lo hizo eh, Echeverri, ¿no? Pero entonces, todos los trabajos ¿no, que se hicieron, sobre todo del de siglo XXI, apelan a, a la versión de, de López Ballesteros. Y América Latina, repito, ¿no? los intelectuales, pues era la versión. Que, la de López Ballesteros, solo tenemos dos versiones en castellano, ¿no? hay que leerla, pero esta idea de instinto sí es fundamental porque hay una idea de que las, las, las estructuras pueden someter y regular esos instintos. ¿no? Y la parte psicoanalítica sería que este pie es no domesticado. diciendo que la canta como impulsión. Entonces ¿verdad? Aquí Bolívar dice pulsión instintiva, ¿sí? ¿Es ¿Sí? Dime, dime. No, no, no, no. bueno. ¿Eh? no, yo, yo es este como me he tratado a hacer esa de, de esta apuesta, ¿no? Como de, de la, la función procreativa, por ejemplo, repito, la función procreativa, por ejemplo, gracias a la cual a las fechas de la pulsión instintiva correspondiente el animal diferencia en dos versiones sexuales contrapuestas, la satisface mediante una serie de actos de apareamiento corporal presenta como ha sido descrito y estudiado excesivamente rasgos muy peculiares en su orienta humana. Es una función que el ser humano ha refuncionalizado, radicalmente a la que ha rodeado un conjunto autónomo de condicionantes cuyo el cumplimiento no está solo al servicio potenciador de la realización sexual, sino que invirtiendo el orden jerárquico, convierte esta en el medio o instrumento de sí mismo, una función que sometida a toda una serie de sentidos míticos y actos rituales. El ser humano ha convertido en el centro de un comportamiento suyo propio, el del Eros. ¿No? Dice En general, o del amor en ciertos casos. En fin, de la ciencia, esto es eh, lo barroco, la página 130. Entonces, yo encuentro estos elementos que podríamos pensar que, que este Eros, que, que Marcuse, ¿no? en este bello texto, ¿no? De Eros y civilización, ese eh, es un legado freudiano. Sin duda alguna. ¿no? ¿No? el incluir el, el problema del Eros, ¿no? Que no... La, la cultura trata precisamente de excluir esa parte, ¿no? Es decir, el, este Eros, ¿no? la, la filosofía se ubica siempre en el plano de la amistad, de la solidaridad. No se puede excluir el pueblo, me parece, ¿no? ¿No? Como que, que a veces una tradición de la, de la filosofía se ha inventado como para regular las pasiones, ¿no? Como dejando de, de lado el problema del Eros, ¿no? Me parece que esto es algo en lo que Freud hace énfasis en su obra. ¿no? Ya, ya hay problemas si es un eros eh, platónico eh, o el de penaltis, ¿no? pero ya ese es el problema. Este. Los, eh, ¿Cinco minutos? No es así. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el punto de referencia para este trabajo, eh, apuestas a partir de la Escuela de Frankfurt, es el retomar ciertas problemáticas abiertas y Freud y su textualidad en relación con la cultura y los malestares que esta misma produce, específicamente los textos Totem y Tabú, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, el Moisés y la religión monoteísta. Freud con su pesimismo funcional ya era un crítico de esa razón moderna, aunque él era claramente un ilustrado que cuestionaría las formas sistemáticas de aquellas palabras, imágenes y sonidos que registraban en la psique, pero que se le escapaban a la conciencia, será por la vía del inconsciente que Freud mostró otra materialidad del deseo, lejos de las certezas filosóficas que se ligan a la conciencia y a la voluntad, para Freud la cultura siempre fue una problemática y cuestionamiento intermitente, ya que en la sexualidad se sostiene de ciertos supuestos y designs morales soportados por la misma cultura. Así, este tiempo que entre tanto es el nuestro, pareciera que trastoca la disipación del mismo, es decir, nuestra temporalidad se colapsa entre el juego de la identidad y de la disolución. Las formas y los discursos establecidos, los referentes sociopolítico-culturales que se sostenían desde un imaginario explicado por los acontecimientos que configuraban a la sociedad, sucesos, escenas artísticas y científicas que explicaban a la sociedad. Estos sabores, de alguna manera producían una identidad que tenía el efecto de consolidar, por llamarlo de alguna manera a un ciudadano que se inscribía en esta palabra que solemos denominar cultura. Entenderemos por identidad una referencia que era soportada por la cultura y entre tanto el tinglado que la misma cultura producía y configuraba, por así decirlo, un ciudadano que se mantenía en tensión con el Estado. Eh, esta parte que sí se va a en Freud, pues, ¿por qué habría un cierto malestar que produce el propio Estado? Porque... Por una parte sí regula, pero la sociedad, dentro de sus formas simbólicas de la cultura, modela una forma como de vida, que no tendría que ver con lo que uno desea. ¿Sí? Ahí choca. Pero eso sería un poquito una, ¿no? una, pues una tensión neurótica. Ahí, ahí hay un encuentro, No en esta parte que podemos pensar como muy dialéctico, esta, esta oposición se genera, ¿no? esta forma neurótica eso sería muy, es muy sano de la, la madre al presidente ¿no? eso mantiene esta forma neurótica y en nuestro tiempo los referentes culturales se, tra, se trastornan precisamente por los efectos que produce el mercado y las desquiciantes lógicas del consumo sean estos objetos como antidepresivos, productos maravilla reductores de peso la cirugía plástica heredada por el transvestismo el exceso del psicologismo los terribles libros de autoestima, el café descafeinado, la cerveza sin alcohol, las metanfetaminas. Coca coca, ¿eh? Sí, ¿no? Es esta parte de esta desimbolización, ¿no? Que, que precisamente, no sé, la química de Alimentos puede jugar con, con las sustancias, ¿no? Y si no, la cerveza sin alcohol, pues, ¿para que la leve uno? Es absurdo. Pero vean, hay esta idea como de, de sin razón y que a la vez los científicos generan no esta de simbolización puedo más ya, sí, ya. bueno les... al <risa> no. correo de todos disculpen también pero... Sí, perdón, gracias, como... vos, anterior, sí pero muchas eh, gracias como quería una última discusión antes de sigo entonces seguimos serie de doctorado en filosofía y ha hecho antes también en la licenciatura, la Entonces, él va a hablar sobre materialismo y su Gracias antes que por la intentar integrarlas con el discurso crítico de Marx. Entonces mi trabajo se enfoca en este sentido. Yo ya he preparado también un texto bastante amplio y ayer platicando con Estefan tuvimos este, la necesidad de recortarlo para dar precisamente pauta a la discusión. Entonces espero que no se note incoherente porque si sí le metí mucha tijera y de todos modos si quedan algunas cosas ahí sueltas pues ya lo vemos en el momento de las preguntas. Y de las preguntas. Bueno. Bueno, Bolívar Echeverría no concibe la semiótica como simple ciencia de los signos en general ni como una metodología del estudio de los fenómenos culturales, considerados como comunicación. Si bien su trabajo teórico recoge las aportaciones más significativas en el terreno semiótico y lingüístico, es sólo para elucidar de una manera más global los descubrimientos que el marxismo hizo en la política a la economía política. Esta conexión entre proceso de producción y proceso semiótico no resulta forzada, pues para Bolívar Echeverría, ambas vertientes son dos aspectos de una unidad. Aquí cito a Bolívar. Producir es comunicar, proponer a otro un valor de uso de la naturaleza. Consumir es interpretar, validar ese valor de uso encontrado por otro. Apropiarse de la naturaleza es convertirla en significativo. De la por ello, más que estudiar los procesos productivos humanos desde una perspectiva semiótica, Bolívar Echeverría nos muestra que la constitución de la semiosis, que desde diversos ángulos ha sido tratado por la semiótica, se corresponde con la estructura general de la reproducción humana. Aquí hago una referencia a Carlos Oliva, que yo también tengo algunas eh, consideraciones críticas de las lecturas que él hace, que siento en ocasiones como que son forzadas, y él en semiótica y capitalismo dice que Oliva Lechegarria estudia desde una perspectiva semiótica la producción y significación de las formas de vida en el capitalismo, cuando yo creo que es más bien, o pues considero que es más bien que forman una unidad, no, Bolívar no trata desde la semiótica de entender la productividad, sino que lo ve como parte de todas las caras de un mismo proceso. Entonces hay, hay una referencia eh, a Carlos. La consideración de que la comunicación es también un acto productivo y de consumo, en donde los seres humanos tienen que verse las con la naturaleza y lo otro para captarla, entenderla, y transformarla para la reproducción de su propia vida, es el eje que guía las investigaciones de Bolívar Echeverría para alumbrar la semiosis inscrita en los actos humanos. En la realización del trabajo que produce valores de uso, el sujeto se habla a sí mismo y al otro, realiza su proyecto y exposición de su individualidad y entra en una relación mediada con otras subjetividades que aprenden y consumen lo que se ha proyectado y concretizado. El objeto lleva implícito, como parte de su naturaleza humano social, una politicidad que responde a los intereses o a la utilidad que el conjunto social determina para él. El objeto, por su politicidad inherente, puede ser ratificado en su figuración como bien o puede ser alterado expresándolo en de su sentido objetual. El ser humano no solo transforma la naturaleza para producir bienes con valores de uso, sino también implica inscribir en ella y en los objetos una significación, un sentido. La reproducción implica también una producción-consumo de significantes, no como algo superpuesto a este proceso, sino como parte integrante de su propia dinámica, esto es, una esfera semiótica. Cito a Bolívar, en la esfera productiva sucede como si el sujeto humano intentara decir algo a ese otro, que será el mismo en el futuro, inscribiéndolo en el producto último intención que se cumplirá en la fase conjuntiva, cuando el mismo derivando otro lee dicho mensaje en el útil productivo. Para un ser cuya condición fundamental es la libertad que produce y consume objetos, cuya forma está en cuestión, hacerlo implica necesariamente producir y consumir significaciones. Es el carácter político del animal humano lo que hace de él inmediatamente un ser señor. Fin de la cita. El objeto es por ello un objeto cargado de politicidad, es decir, un bien que está, porque el conjunto de los sujetos ha apostado y valorado para que sea puesto en su objetividad. Su utilidad como valor de uso lleva implícito, como otra de sus dimensiones, el disfrute o el consumo. Asimismo, en su uso o disfrute del objeto guarda una politicidad al incrustarse en un conjunto de relaciones con otras cosas y con los sujetos a los que apunta. Estas condiciones no están tampoco haidadas, sino que son producidas también por el organismo social. El objeto o bien producido carga consigo una intención de forma, intención que es apropiada o relaborada por el sujeto de consumo. Entre la intención de forma y la expectativa de forma se da una relación que no es mecánica ni causística Por el contrario, se abre un hiato en, en donde la forma propuesta puede ser o no ser respetada y puede o no sufrir un proceso de elaboración. Desde un aspecto comunicacional, el objeto se manifiesta en la esfera de la circulación como portador de un mensaje, el cual se desloca en dos vertientes, la intención de consumo y la expectativa de consumo. El objeto reúne en sí ambos polos del proceso de producción y del proceso de comunicación. Esquemáticamente podemos representarnos esta situación de la siguiente manera. La forma del objeto lleva implícito una forma de consumo, se envía un mensaje de cómo debe ser el objeto abordado y consumido. Su objetualidad está significada por un deber ser, por un sentido de qué es, cómo es y suavérselas con él. Una específica materialidad es desprendida de su ámbito natural y mediante el proceso de trabajo y producción se le impone una forma determinada y concreta que la significa respecto a otros objetos y bienes. Su lugar en el conjunto de los bienes producidos queda establecido por esa marca semiótica que le otorga un ser y la hace objetiva respecto a los otros objetos o bienes. Ahora bien, el esquema anterior es muy simple, ya que muestra solamente la esfera de la producción y consumo de los objetos. Aunque nos ilumbre la sustancia del proceso semiótico, no nos permite ver los otros elementos o funciones que se dan en todo acto de comunicación y poder as entender así la reproducción humana también como paralela a la semiosis. Para entender a qué validar los aportes de la propuesta echeverrista, eh, es necesario recurrir a los diagramas que él elabora para explicar el proceso productivo como un proceso semiótico y clarificar todos sus componentes, lo que nos permitirá más adelante analizar en detalle cada una de las variables que intervienen en este proceso. Entonces, este, por ahí les pasé unas hojitas por los diagramas. Bueno, vamos con el diagrama 1. Dice: En este diagrama Bolívar Echeverría muestra las funciones de la comunicación e interpretación basadas en los planteamientos de Jacobson. El comunicante realiza una función emotiva o propositiva, propone un sentido o mensaje cargado con significado hacia el intérprete. La función del intérprete es asumir o acoger el mensaje enviado por el comunicante y realizar así el significado del mismo. Entre el comunicante y el intérprete será un medio de contacto que realiza la función fática que permite que la comunicación se lleve a cabo. Finalmente, entre cruzando las anteriores tres funciones, tenemos la función significadora propia del referente que aporta el medio de significación concreta, espacial y temporalmente. La función metasignificadora, el cual corresponde al código, constituye el conjunto de reglas, normas, sentidos y significaciones ya dominantes y recurrentes que permiten decir lo que puede o no tener sentido, significado o ser comunicado, y la función estética que reposa sobre el lenguaje y en la que se permite el juego y creación de mensajes significativos a partir de los otros elementos. En el mensaje concluye las condiciones objetivas y subjetivas de su realización, este es lanzado como una entidad que puede ser interpretada de la manera adecuada o verse expuesto a nuevas interpretaciones. Cito a Bolívar, descritas así las cosas, ejecutarlas lo que sea, producir cualquier cosa, provocar la menor de las transformaciones en la naturaleza, equivale siempre, de alguna manera, a componer y enviar una determinada significación para el otro, al captarla, aunque sea en la más leve de las percepciones, la consuma o descomponga y sea capaz de cambiar él mismo en virtud de ello. la cita. Con todo lo anterior, Bolívar Echeverría quiere dejar en claro que los objetos producidos por el hombre conllevan una carga semiótica como parte de su sustancia. Los bienes portan significaciones al producirse bajo una forma asignada respecto al consumidor. Si en el mismo objeto bien no estuviera enmarcada previamente la esfera semiótica como uno de sus a priori, no podría entenderse la subversión que podría realizarse entre el código y el referente y entre la función propositiva y la asuntiva. Como ya se hizo notar, el diálogo existente entre la forma propuesta y la expectativa de consumo puede poner en cuestión el código y la referencia de sentido. Políticamente hablando, esto equivale a transportar las relaciones sociales dominantes y a la forma en que la producción de bienes y el uso del campo instrumental correspondiente a esas específicas relaciones quedan establecidas. Para explicar este proceso, donde las formas de codificación se revelan y usan el código para vertener en él su propia marca o punto de vista sobre lo real, Bolívar Echeverría recurre a la teoría de la forma y sustancia del signo de Louis Jephler. Para este, cada lengua establece sus propios límites, ordena, realiza valoraciones o destaca unidades de significación, porque le da forma a la sustancia del contenido. Con ello se estructuran diferentes lenguas en un continuum temporal, aún en la ruptura o transfiguración en la que cada sustancia de expresión y contenido estructurada en una forma se vuelve a su vez en una sustancia de nuevas formas. La forma de contenido, las formas de contenido son independientes de su sustancia porque es gracias a aquella que un contenido puede alcanzar significación, pero también ocurre lo mismo con la expresión. Esta puede funcionar como tal porque ha recibido una forma que se impone a una específica sustancia expresiva y se establece una trabazón entre ellas que da como resultado el signo. En el uso de una determinada forma para darle sentido a una sustancia de contenido y a una sustancia de expresión se encuentran superpuestos estratos de otras formas sin las que no sería posible realizar la semiosis y que sirven como medio para una ulterior transformación cuando el código y las formas sean puestas en cuestión. Esto revela la capacidad humana, su libertad, un factor desestabilizador dentro de las, dentro de las estructuras lingüísticas, económicas, políticas y culturales. Factor que al trastocar este orden, produce una nueva, un nuevo, una nueva sobre los restos de aquello. En el siguiente diagrama, el diagrama 2, elaborado por Guadalupe ya muestra la unidad entre las entre las concepciones de Jacobson, Sosiu y Jensle. Para, Pero estableciendo el lazo material entre estas concepciones y la forma de la reproducción social desarrollada por Marx, es diagrama 2, el proceso semiótico se produce en dos vertientes. De un lado, un agente emisor, del lado izquierdo, y un agente receptor, del lado derecho. Del lado del agente emisor se encuentra el comunicante, representado por C, que trasciende que haciendo uso de un código de función citadora, representado por KC, se apropia de una información que le es accesible por el contexto referente exterior a la comunicación, representado por RX. Con ello, el comunicante trabaja sobre una sustancia del contenido, representado por SC, y una sustancia de la expresión, representado por SE que se encuentran miras en una específica material como su soporte y medio de contacto, representado por C. Para poder ser apropiada por el intérprete, por e, esta recibe el contacto ya elaborado y formado como un mensaje que aporta una determinada expresión, representado por E, o significante y un contenido representado por C. El mensaje es interiorizado por el sujeto intérprete en relación al contexto referente que establece la situación comunicativa, que es RN, a través del código en su función descifradora, C, y que tanto con el comunicante como el intérprete comparten. En el extremo del agente receptor encontramos el rumor o ruido, representado por R, que posibilita o interrumpe la interpretación del mensaje, y finalmente, del lado agente de este televisor hay un remanente semiótico de sustancias y formas que constituyen el desecho, representado por D, en la acción semiótica llevada a cabo por el comunicante. Tanto el ruido como el desecho son extremos del acto comunicativo, pero pueden funcionar como aspectos de configuración de nuevas sustancias y formas, como lo que está más allá de toda significación o quedar fuera de la conformación de un signo. Del lado del diagrama... De todo los diagramas de, de, del acto de producción de diseños y comunicación que elabora Bolívar Echeverría, nos interesa destacar por el lado del agente emisor el uso que hace de un contexto referencial, esto es, ciertas informaciones sobre la realidad o la naturaleza que él descubre como tendencias de realización y por ende con posibilidad de ser transformado en una unidad objetiva comunicable. y pero esta transformación y posible puesta en marcha de nuevos signos no surge de la nada. El comunicante necesariamente tiene que hacer uso del código de metas significación vigente y de las formas de la expresión y contenido que ya circulan en el entramado de las informaciones y los signos. Estas formas son para él, en el momento en que representa la exteriorización de su subjetividad, de su interés o perspectiva, las sustancias que dará lugar a una resemantización o signos transformados para ser interpretados y consumidos por otro. Del lado del agente receptor, este puede tomar una disposición meramente pasiva en el contacto con el signo, y esto es así porque el consumo que hace del mensaje es desinclado en razón del código de metasignificación que comparte con el agente emisor y porque también desconoce el contexto referencial desde el cual se ha hecho tangible una posibilidad o tendencia de en estas condiciones, el acto comunicativo se realiza funcional y objetivamente cuando el intérprete interioriza el contexto y traduce el mensaje de acuerdo a la propuesta de forma enviada por el comunicante. Este sería el aspecto puramente formal de la comunicación, pero debido a su formalidad, solo reproduce y otorga validez a la realidad de la forma significativa que el comunicante ha producido. Con ello, el comunicante hace valer el código de metasignificación dominante, sea consciente o inconscientemente, legitimándolo, perpetuándolo y conteniendo, reprimiendo o descubriendo otros subcódigos u otras formas semióticas. En ese sentido, se puede entender el postulado de Bolívar Echevarría de que el momento político tiene predominio sobre lo material. Cito a Bolívar. La politicidad del proceso de producción social se muestra así en la capacidad que tiene el sujeto de establecer y modificar esa armonía entre su sistema de capacidades y su sistema de necesidades, mediante la determinación del acto efectivo de los individuos sociales, como productores y consumidores del bien producto global, y de la ciudad. Esta capacidad de modificar la armonía que establecida del hecho comunicativo y de las relaciones sociales de producción dominantes podríamos hacerla más visible del lado del la agente receptor. Sobre la base de la materialidad del objeto, el intérprete puede encontrar nuevas posibilidades de expresión y contenido, reelaborando unas formas, que para él son sustancias, con las que se encuentra en el mensaje cifrado. Para ello, el agente receptor tiene que invertir los papeles y dejar su actitud pasiva para volverse agente emisor. El proceso de la simbiosis y la comunicación surge de nuevo transformando al intérprete en comunicante y en donde el nuevo, el nuevo comunicante se apoya en un contexto referencial que el primer comunicante desconoce o al que no tiene acceso debido a la forma en que él ha estructurado los mensajes que ahora son elaborados. Se abre un espacio de juego, lucha y tensión donde lo no decible se hace decible lo marginado o soterrado por el código dominante emerge para hacer valer su poder de significar. Veamos este proceso desde sus diversos ángulos como un proceso global. Nos vamos al diagrama 3. En este diagrama, Bolívar Echegarria muestra el proceso de reproducción natural en su forma más pura. Tenemos a la materia como principio de organización representado por K, los organismos singulares concretos que han recibido una configuración material específica esto se organiza y reproducen en un medio natural representado por M dentro de todo orgánico material llamado naturaleza representado por M pero cada organismo las relaciones dinámicas con otros organismos y con el medio natural en el que se encuentra ubicado por lo que la interacción orgánica entre los ejemplares singulares y la naturaleza en el espacio ontológico de la vida se hace más concreta el diagrama expone el ciclo de la vida material como un sistema autocontenido y autoproducido es la vida natural o material en su pureza formada vamos con el diagrama 4 en el otro diagrama la materia representada por K como principio fundante de organización se particulariza en el sujeto animal gregario representado por SAG las diversas individualidades orgánicas N Concretizan aún más la materialidad y el ejemplar animal. El animal entra en contacto con su principio fundante o material y más concretamente con la naturaleza a través de un objeto de efectividad inmediata desde un específico territorio representado por T. Es decir, su lugar específico dentro del orden natural o animal a través de la efectividad inmediata produce un bien representado por B.P., el cual permite que el animal subsista y se vuelva a reconectar con todo el proceso. Hasta aquí tenemos el mecanismo natural de la vida, en la que cada parte cumple una función dentro del todo del orden natural. Su organicidad está en la, la producción-reproducción de todo este juego de relaciones establecidas de antemano, como mecanismo autónomo que subsiste en sí y por sí. Vamos para el diagrama 5. En el proceso de reproducción social, el ejemplar animal humano, encontramos dos momentos coincidentes al proceso de comunicación. De un lado, una fase reproductiva, un momento de objetivación, el lado del lado izquierdo, T1. Del otro, una fase consultiva, un momento de subjetivación, del lado derecho, T2. En la fase reproductiva, un sujeto articulado en diferentes compresiones, AN, hace uso de los instrumentos de trabajo, I-T sobre un objeto de trabajo, OT, que es una sustancia material orgánica, representada por O. La transformación llevada a cabo en él como resultado de un bien producido, representado por BP, que se constituye también en un objeto práctico, representado por OP. En la esfera de la fase consultiva, el factor subjetivo vuelve a aparecer como S y como AN. Este sujeto toma el bien producido práctico y lo inserta en su subjetividad con un objeto de consumo, representado por OC, el cual es consumido de acuerdo a la forma en que está configurado y con los instrumentos de consumo adecuados, representado por IC. En los extremos, de, eh, en los extremos externos tenemos ambos momentos encontramos bienes espontáneos y productos desfavorables o desechos de, que, de lo que queda del proceso de trabajo. Bueno, estos diagramas nos permiten entonces clasificar los diversos momentos en que se traslapan entre sí su interconexión sistemática y orgánica. En primer lugar, tenemos la forma de la reproducción del objeto y su conformación como sigue. Aquí vamos al diagrama 6.